¡Hola! ¡Hola amigos! ¿Cómo están amigos? Martín de Español Real. Estoy aquí con Hannah y en este video eh, en vivo y en directo como cada semana les traemos un nuevo tema. El tema de hoy es un tema que está relacionado con las redes sociales, ¿verdad? con el vocabulario. Eh, en El video de hoy en esta lección eh, es una lección de vocabulario ya que te vamos a dar muchas palabras en español y vas a aprender el lenguaje de las redes sociales, específicamente el lenguaje de Facebook. Así que hoy vas a aprender 30 palabras, 30, 3 veces, 10, 30 palabras en español relacionadas con Facebook y con las redes sociales también, porque algunas palabras también se pueden utilizar no solamente en Facebook sino en otras redes sociales. Hemos elegido Facebook ya que somos más eh, de 10.000 las personas, los miembros de la familia Español Real en Facebook y es la red social más utilizada. También quiero decirte que el español es el segundo idioma, después del inglés, más empleado en Facebook. Puedes imaginarte Así que hemos decidido realizar este video que va a ser un video diferente, nuevo para ti. Te va a servir como ejercicio auditivo y vas a aprender nuevas palabras. ¿Verdad Hannah? Exacto, sí, porque para muchas de nosotros nos gusta usar Facebook y ahora vamos a poder hablar sobre Facebook y las diferentes acciones y cosas involucradas con Facebook. Exacto, diferentes palabras, vas a tener sobre todo verbos, algunos eh, adjetivos, tal vez sustantivos. Sí, todo. Todo. Bueno, sin más, comenzamos con nuestra lista de hoy. Sí, perfecto. Muy bien. Eh, solo para eh, un poco eh, comentarles vamos a presentarles la lista y vamos a ir explicando un poco qué quiere decir cada palabra ¿no? y su relación con Facebook y en general con las redes sociales. Uh -huh. Así que les va a servir mucho mucho el video de hoy. Bueno primera palabra perfil. Mm, perfil. ¿Qué es esto Martín? Bueno perfil es eh, se refiere a, a una persona cuando tú abres una cuenta en facebook por ejemplo entonces creas un perfil uh -huh. Y el perfil está relacionado a una persona, a la descripción de una persona. Entonces, el perfil tendría una foto, una descripción, algunos amigos, algunos detalles de la persona. Por ejemplo, quizás donde trabaja esta persona, o donde estudia esta persona, o donde vive esta persona, o detalles así. Sí, exactamente. Número dos, contactos. Contactos, que serían los amigos, las relaciones que tiene esta persona, las personas que conoce. Sí, así que los contactos son tus amigos. Pero en Facebook se emplea la palabra en español contactos para referirse a todas las personas que agregas o que vas agregando. Uh -huh. Puede ser un familiar, conexiones. Puede, puede ser exactamente algún amigo, un vecino, profesor tu profesor un compañero de trabajo o alguien que tú conoces en general uh -huh. exacto sí y tercero tenemos enlace enlace es este es como la dirección en donde algo está ubicado en el eh, en el internet entonces por ejemplo tenemos www.facebook.com es el enlace para llegar a facebook y también puedes hacer clic en un enlace para ir a otro sitio, otra página. Exacto. El enlace, digamos, es una serie de caracteres o de códigos y que sirven para llevarte de un lugar a otro, de una página a otro. También puedes compartir información, por ejemplo un artículo a través de un enlace, algún video, alguna foto, uh -huh. otra página web. Muchas cosas. Muchas cosas. Así que enlaces también es una palabra muy empleada en, en, en el lenguaje de, de Facebook. Uh -huh. Número cuatro, ESTADO. Mm, ¿Qué quiere decir ESTADO, Martín? Bueno, ESTADO es, como su nombre le indica, es el estado que una persona comparte en Facebook. Me explico. Es, puede ser una frase, puede ser cómo te sientes, eh, ¿cómo ¿Qué, estás es haciendo? qué estás haciendo entonces Facebook tiene como un espacio en el muro ya dije otra palabra que vamos a ver luego muro tiene un espacio en, en el cual puedes escribir algo puedes compartir algo sobre tu estado así que está relacionado al estado eh, de ánimo está relacionado a dónde te encuentras cómo te sientes, cómo te encuentras. A sí, eso se refiere estado. Exacto. Por ejemplo, estoy con mis amigos esta noche. Qué divertido. Otro ejemplo, estoy viajando por tal sitio. Otro ejemplo, estoy contento o contenta porque algo pasó. Sí. O me encuentro en tal bar. Uh -huh. O me estoy en este restaurante, por ejemplo. Uh -huh. También es un estado. Es una manera de compartir tu estado. Uh -huh. luego cuál es el siguiente actualizar actualizar actualizar es un verbo que quiere decir eh, bueno hace, eh, actualizamos algo como por ejemplo nuestro estado cuando estamos cambiando la información para que sea eh, recién para que sea correcto para el momento ahora entonces, quizá ayer yo estaba con mis amigos y ayer yo puse en estado, estoy con mis amigos, qué, qué divertido. Pero quizá hoy, no sé, está lloviendo y estoy dentro de la casa o algo así. Quizás yo pongo actualizar mi estado por poner, ah, estoy dentro de la casa, qué triste, está lloviendo todo el día. Exactamente. Así que el verbo actualizar se refiere a, eh, digamos, poner al día. Tu información. Corriente. Tu poner al corriente, poner al día. Tu información, tu estado, etc. Sí. Algo en tu perfil puede ser sí. una relación, dónde te ubicas, eh, dónde estás estudiando, dónde estás trabajando, algo así. Exacto. Número seis, grupos. Grupos se refiere a, como su nombre le indica, a, eh, a alguna agrupación de personas que... Eh, tienen un interés común o que tienen un objetivo común. Por ejemplo, como grupos de intereses que existen en la vida real, pues Facebook también permite crear grupos uh -huh. que eh, es una comunidad de personas o de contactos que se reúnen en un grupo, se crea un grupo en Facebook para eh, intercambiar sobre algún tema uh -huh. de interés común. Por ejemplo, tenemos tres grupos públicos que son gratuitos en Facebook. Tenemos el grupo Aprende el Español Real, tenemos el grupo Speak Better Spanish Hangout y el grupo Spanish Plus English Language Exchange. También ten tenemos un grupo privado para el club de conversación de español. Entonces, la gente que tiene tal interés de intercambiar idiomas, de practicar español real, etc., puede ir a este grupo y hacer las cosas relacionadas con el tema. Exacto y a manera de, de anuncio también vamos a crear muy pronto por ejemplo el grupo secreto de la academia de español sí. real entonces ese es otro grupo en el cual podrás participar y si nos sigues te podrás enterar de lo que se viene luego. Uh -huh. Número 7, mensajes. Mm, mensajes, sí. esos son los mensajes, en este caso serían los mensajes privados pero también hay otros tipos de mensajes, por ejemplo, tú puedes escribir un mensaje a un amigo, a cualquier persona. Pero sí. por internet tenemos los mensajes privados, que son los mensajes directos, en donde que son privados. Exactamente. En el caso de Facebook, hay una aplicación o una herramienta, digamos que complementa a Facebook, que se llama Messenger, ¿verdad? y que sirve justamente para eso, para enviar mensajes uh -huh. así que es parte del lenguaje de Facebook la palabra mensajes es escribir un grupo de caracteres a una persona, es escribir e intercambiar algo. Uh -huh. Exacto. Luego muro. El muro. ¿Qué es esto? Bueno como lo habíamos mencionado eh, en la explicación de estado muro es aquella sección de tu perfil en Facebook en el cual compartes algo. Es esa línea de tiempo o ese espacio en el cual vas compartiendo todas tus cosas, tus videos, fotos, eh, fotos eventos. eventos, algún artículo, tal vez algún contacto o algún amigo comparte algo en tu muro. Quiere decir en esa sección en donde va publicado en donde va todas las publicaciones. Mira el muro como si fuera una gran pizarra de tu perfil en donde se van colocando todas las publicaciones, sean tuyas o de otros. Exacto. Y también tenemos compartir. Compartir es el verbo de eh, como mostrar algo. Que de, no sé, compartir es compartir. Es que tienes algo que quieres que las otras personas vean. Sí. Aunque sea de mensaje privado, por un grupo, también puede ser por el muro de un amigo, algún contacto mm. o diferentes maneras así, pero es para hacer que la otra persona vea esta información. Exacto. Compartir se refiere a eso, como dijo Hannah, a dar información, a proveer algo con alguien más. El hecho de compartir involucra otra persona o un grupo de personas. Yo puedo compartir algo, puedo dar o puedo proveer a alguien, por ejemplo, un video como este video en directo nosotros Hannah y yo estamos compartiendo con ustedes esta clase en vivo a través de la página Facebook de Español Real así que compartir se refiere a un verbo a una acción de dar algo a alguien a través de Facebook puede ser de muchas formas videos puede ser eh, algún enlace artículos fotos etcétera y también por este video estamos compartiendo 30 palabras relacionadas con Facebook. Exacto. Y por eso es muy importante que tú compartas este video. Puedes compartirlo debajo. Hay un botón donde dice compartir. Puedes compartirlo en tu muro. Puedes compartirlo en el en muro. En un grupo, con tus amigos. En un grupo, exacto. Así que puedes utilizar este verbo con este video. Nosotros sí. te lo vamos a agradecer muchísimo. Número 9 perdón, número 10 dar un toque. ¿Qué es un toque Martín? Es como... Exacto, dar un toque. Bueno Facebook tiene esta función de dar un toque a alguno de tus contactos. Puedes darle un toque como una especie de una notificación personalizada o una alerta como lo indica el nombre dar un toque es como tocar a alguien, uh -huh. lo puedes hacer de manera virtual o digital, en este caso a través de Facebook, a uno de tus contactos o a alguna persona que quieres eh, conocer, que quieres agregar, tal vez, o que quieres relacionarte a través de Facebook. Uh -huh. Exacto. Luego tenemos fotos. Sí. Fotos son esas cosas de imágenes que muestran algo que ha pasado. Por ejemplo, puedes tener una foto de la naturaleza, una foto de tus amigos, una foto tuya para tu perfil. Sí, exacto. Y en el caso de Facebook, por ejemplo, en tu perfil tienes tu foto de perfil. Ajá. Eso. Y tu foto de portada. De portada. También. sí Así que en Facebook es, eh, es una red social muy visual, muy visual, sí. donde se comparten imágenes o fotos. Y videos. Uh -huh. Número 12, etiquetar. Etiquetar. Eso es difícil de pronunciar. Sí, lo anunciamos una vez más. Etiquetar. Etiquetar. Uh -huh. Exacto. Quiere decir poner el nombre de alguien en alguna foto o en algún estado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una foto de Martín y yo, yo puedo etiquetarle a Martín para decir, aquí está Martín esta cara en mm. esta foto. Exacto, exactamente. Y Facebook también tiene esta funcionalidad de reconocer, eh, digamos, la cara a través de la foto de perfil de tus contactos. Uh -huh. Por ejemplo, si tú compartes en tu muro alguna imagen eh, tuya con un grupo de amigos, entonces vas a poder etiquetar a cada uno de tus amigos. Por ejemplo, uh -huh. a José, a Pedro, a María, a Ana y a ti en un restaurante y compartes esta foto a través del muro, de tu muro de Facebook. Entonces, a esta acción de poner los nombres de tus contactos en una imagen o en una foto, se le conoce como etiquetar. Sí. Luego tenemos me gusta. 13. Me sí, gusta. Me gusta. Quiere decir que eh, algo te da placer. Exacto. Por ejemplo, este video, si este video eh, es de tu agrado. O oh, si, si te interesa, si te ayuda, si te motiva, te interesa, si, si, si parece interesante o útil para ti, me gusta. puedes poner me gusta, Exacto. decir que es algo que te parece bien. Sí, y si quieres entender qué se refiere a me gusta, puedes darle me gusta a este video ahora mismo hacia arriba, no también se puede decir dedos hacia arriba, uh -huh. así que puedes darle me gusta a este video y a esta acción eh, en Facebook se le dice me gusta. Uh -huh. Y para digamos referirse a la acción concreta se puede decir dar me gusta o dale me gusta. Uh -huh. Exacto. También tenemos página. Entonces las páginas son para negocios, intereses, cosas que no son perfiles per, eh, personales, Exactamente. entonces tenemos la página de Español Real, tenemos la página de Speak Better Spanish y en estas páginas puedes encontrar videos, mm. información, artículos, eh, enlaces para grupos, etcétera, mucha información diferente, pero no es algo personal, es para un negocio, un club o algo así. una escuela, exacto, entonces uh -huh. la página Facebook se refiere a eso, la palabra página se refiere a que... Eh, ese lugar, digamos, o eh, es el perfil de alguna institución, de una organización, mmm, de algún, eh, alguna empresa, de algún negocio, de alguna asociación, de alguna escuela. Así que todos, eh, digamos, estos eh, entes tienen páginas uh -huh. en Facebook. Luego tenemos... ¿Cuál es la siguiente? Suscribirse. Número 15. Suscribirse. Bueno, suscribirse quiere decir uh, abonarse. También existe este verbo en, en español. Quiere decir que tú eh, eres parte de algo y uh -huh. te suscribes. Quieres recibir notificaciones de algo nuevo, de algún grupo, página, lo que sea. O quiere decir, sí, que más o menos que estás siguiendo esta página, grupo, etcétera. Exactamente, se refiere a que estás siguiendo algo y que lo haces, eh, que lo llevas a cabo. Algo que te interesa, pues llevas a cabo y te suscribes. Así que a esa acción de llevar a cabo, eh, de seguir un grupo o una página en este caso, se llama suscribirse. Uh -huh. Y también para YouTube, para el caso de la red social YouTube, que también es muy eh, conocida, y por cierto, tenemos el canal de YouTube de Español Real, entonces tú puedes suscribirte al canal de Español Real. Hay un botón en donde dice suscribirse, le das clic, y a esta acción se le dice suscribirse. Uh -huh. Exacto. Luego, número 16. Tenemos noticias. Noticias. ¿Sí? Las sí. noticias son las notificaciones. Eh, sí, bueno, en este caso... tenemos ah, tenemos no dos palabras. Bueno, sí. ¿qué quiere decir noticias? Bueno, noticias, bueno, tenemos, exacto, como podrás darte cuenta, es un poco motivo de confusión. Existen noticias y notificaciones. Notificaciones lo veremos más adelante. Ahora estamos en noticias y noticias se refiere a lo que ya tú conoces, lo de la radio, lo de la televisión, lo del periódico, lo mismo, pero a través de Facebook. Por ejemplo, lo que pasa en el mundo entero lo que uh -huh. tú puedes leer en un periódico lo que puedes escuchar en una radio los eventos los, actual, actuales las actualidades, exacto, lo que pasa en tu país lo que está pasando en otro país lo que pasa en algún evento internacional como la Copa del Mundo por ejemplo, la uh -huh. Copa de Fútbol Mundial las noticias que se van dando día a día uh -huh. todo eso también eh, podemos eh, informarnos de las noticias en Facebook uh -huh. exacto y para mí las noticias son muy aburridas, no me gusta seguirlas. Pero para muchas personas son muy interesantes. Exacto. Entonces, volviendo al punto anterior, por ejemplo, muchos periódicos o muchas cadenas de noticias internacionales tienen sus páginas en Facebook. Uh -huh. Por ejemplo, Noticias, El, Notiz, mundo, por el ejemplo. mundo, Exacto. Muchos periódicos importantes. país. El país de España, El Comercio. Muchos. muchos. El país, el Clarín, muchos de los grandes periódicos en español y las cadenas televisivas tienen páginas en Facebook y comparten noticias. Uh -huh. Exacto. Luego tenemos aplicación. Una aplicación es algo que tienes en tu móvil para acceder a algún programa por ejemplo puedes tener la aplicación de facebook en tu móvil o tu celular para poder chequear tu facebook cuando no estás en tu computadora. Exactamente y propio eh, en el propio facebook también facebook permite digamos utilizar otras aplicaciones como por ejemplo aplicaciones eh, para seguir eh, eh, si eres un corredor por ejemplo para poder correr y puedes compartirlo a través de Facebook aplicaciones eh, o como, como deportivas Instagram está un, es una aplicación que está aparte eh, parte de Facebook entonces Exacto. cuando tú compartes algo en Instagram también puedes compartirlo por Facebook porque es una aplicación relacionada Exactamente. entonces existen unas, un sinnúmero de aplicaciones para todos los usos para todos los gustos que se pueden utilizar a través de Facebook y el objetivo es lo mismo, es el mismo, perdón, es compartir en tu muro, es poder compartir con algún amigo, en algún grupo, tiene el mismo objetivo. Uh -huh. Exacto y ahora tenemos notificaciones que sí. yo quería decir antes pero las notificaciones son las cosas actuales los los avisos eh, los, sí las cosas nuevas de tus amigos de tus páginas de tus grupos en eh, Facebook es un es un símbolo de una cómo una, se dice esto una cómo se dice ¿Cómo amigos cómo se dice? es una campana ah una campana a una, a una campanita ajá y entonces si tú tienes alguna notificación nueva la campanita es de cierto color si no es normal. Exactamente y la notificación podemos traducirla simplemente como un aviso es eso es un aviso una señal de que algo que está siguiendo en el, en el cual estás suscrito pues se está dando algo un evento un video. algo es nuevo un video en vivo por ejemplo evento. si tú estás suscrito a la página de español real vas a recibir la notificación cuando estamos en vivo. Exacto, exacto. O si Martín comparte algún enlace, algún artículo, sí. alguna foto, etcétera, vas a recibir una notificación de esto. Exactamente. Uh -huh. Luego tenemos biografía. Biografía. Número 19, biografía. Uh -huh. ¿Qué es esto? Bueno, biografía se refiere a la descripción en tu perfil de tu biografía, como el nombre lo dice, biografía, es lo que tú has hecho en tu vida, es una descripción de tu vida de manera resumida, de, de quién eres, dónde has nacido, qué cosa haces, a qué te dedicas, cuáles son tal vez tus gustos, tus intereses, así que un pequeño resumen de la persona, del perfil, se refiere a la biografía. También entiendo que Facebook se refiere la palabra biografía a la descripción de una página, por ejemplo. Interesante, sí. no sabía. Como la biografía de alguna persona pública, algún actor, ah, sí. por ejemplo, un actor conocido o un jugador de fútbol, tiene su página en Facebook y hay una sección que se llama biografía, en donde describe quién es, qué cosa hace, a qué se dedica, dónde nació, uh -huh. etcétera Sí, muy bien. Y luego tenemos añadir. Añadir es un verbo que quiere decir agregar a alguien. Exacto. O tener un nuevo contacto, una nueva conexión por redes sociales. Exacto. Y esto es parte del lenguaje corriente. Por ejemplo, hoy en día, en este mundo de tecnología, en este mundo digital, cuando conoces a alguien, en español puedes decir, ah, agrégame a Facebook. Uh -huh. O añádeme, ¿no? Puedes uh -huh. añadirme, puedes agregarme. Exacto. Por ejemplo, si tú estás de viaje y de viaje y conoces a alguien nuevo y se llevan bien, entonces tú puedes decirle a la persona, agrégame. O puedo agregarte en Facebook, ¿cuál es tu nombre? Sí, y vas a Facebook y en Facebook vas a encontrar este botón o esta función de añadir a alguien, algún contacto. Uh -huh. Luego, número 21 de nuestra lista, eh, uh -huh. palabra listas. Listas. Es un método de organizar tus contactos. Puedes poner tus contactos en una lista de familiares, de colegas del trabajo, de como gente que ha estudiado contigo en la universidad, de gente que conoces de tal ciudad, gente que conociste en tal viaje, o lo que sea. Exacto. Te doy algún ejemplo para que te quede más claro. Imaginemos que tienes mil contactos, que son muchos. Bueno, entonces creas listas, por ejemplo, lista colegio o escuela lista universidad lista familia lista colegas lista eh, amigos de viaje tal vez etcétera así que vas creando grupos es una manera de organizar y de agrupar a tus contactos uh -huh. Exacto. creando listas uh -huh. 22 uh -huh. Comentarios. Comentarios. Comentarios son eh, las cosas que alguien escribe como respuesta a otra cosa. Entonces, por ejemplo, si Español Real hace un video en vivo, alguien puede hacer un comentario diciendo, ah, gracias por el video o tengo una pregunta sobre el video. Hay un montón de opciones para comentarios, pero comentario de, quiere decir que es alguien que está respondiendo a algo que otra persona o grupo o página ha puesto. Exactamente. Un comentario se refiere a, a ese grupo de caracteres que tú escribes debajo de alguna publicación. Puede ser un video, una foto, un artículo por ejemplo tú puedes comentar en este momento debajo ¿verdad? Uh -huh. de este video, de esta clase en vivo. Puedes y algunas dejar... personas ya lo están haciendo entonces gracias, gracias. por los comentarios. Sí. Gracias por comentar. Exacto. Bueno número 23 eventos. Eventos como su nombre lo indica, en la vida real existen eventos, como por ejemplo conciertos, eh, Fiesta. fiestas, reuniones en general, Citas. entonces lo mismo existe en Facebook, se crean eventos en donde tú puedes crear un evento y puedes invitar a otras personas, a tus contactos, etc. Uh -huh. Sí, muy bien. Y entonces, por ejemplo, si estamos lanzando algo, por ejemplo, el club de conversación en español, probablemente vamos a crear un evento en Facebook para. con las fechas para avisarles eh, qué está sucediendo, cuándo, dónde, todos los detalles. Exactamente. En un evento en Facebook se especifica todo. El título del evento, el propósito, la hora, el, ¿Dónde? el lugar cómo la gente puede inscribirse, si es gratuito, si, si hay un costo, si cuánto cuesta, si los niños están permitidos, qué necesitas traer, etcétera. Exactamente, incluso eh, el clima también uh -huh, se suele también. se suele compartir o, o detallar en un evento. Uh -huh. Luego tenemos la palabra aquí en nuestra lista número 24 configuración. Uh -huh. Eh, configuración yo creo que se usa principalmente uh -huh. para las páginas. Sí. Por ejemplo, para tu perfil personal probablemente no, pero sí. en las páginas vas a tener una sección para eventos, una sección para grupos, una sección para videos, y tú puedes ubicarlos donde quieras. Entonces, así tienes tu configuración de cierto orden. Exactamente. Se refiere a cómo quieres que luzca tu, tu página uh -huh. y cómo quieres organizarla, uh -huh. ¿no? como un sistema, como quieres que se vea todo, entonces tú configuras tu página y se utiliza para esto la configuración. ¿no? Uh -huh. Es una sección en Facebook en donde puedes ingresar y hacer todos estos cambios. Uh -huh. Luego tenemos otra palabra que también es un poco difícil, parámetros. Parámetros. Bueno, parámetros se refiere simplemente a todas las variables en general se refiere a variables y eh, en el caso de Facebook los parámetros es aquella sección en una página en Facebook en el cual tú puedes decidir qué cosa ves o no ves qué cosa quieres eh, seguir qué cosa quieres ver primero o no por ejemplo puedes ir a los parámetros de la página Facebook de español real y puedes darle ver primero quiere decir que vas a poder ver todas las publicaciones de español real eh, en, tu, en tu actualización o en tu muro. Exacto. Luego tenemos en vivo o en directo, ¿Sí? que es lo que estamos haciendo ahora con este video, quiere decir que algo se está grabando de momento actual, que no está grabado de anteriormente y luego compartido, que se está grabando ahora y está compartido. Actualmente también, que la gente puede verlo en el, ex, en el momento exacto en lo que estamos grabando. Entonces, ahora mismo estoy de, diciendo ahora mismo y ustedes están escuchando ahora mismo. Exactamente. Así que en vivo o en directo, en el lenguaje de Facebook, se refiere a una emisión. A una emisión que se está dando a, en tiempo real. Uh -huh. A una emisión en tiempo real, como la televisión, como un programa de televisión, pues así. Uh -huh. En tiempo real estamos nosotros aquí en vivo, uh -huh. no se trata de un video grabado o editado, sino se trata de una emisión en vivo, uh -huh. en Exacto. tiempo real, sí. Y luego tenemos publicidad. Sí, publicidad al igual que la palabra noticias, como en el caso de la radio, de la televisión, de las revistas, de los periódicos, pues uh -huh en las redes sociales y en este caso en Facebook también existe publicidad publicidad son todos esos avisos de marcas que tú puedes ver en algunas partes en los videos por ejemplo se refiere a eh, los avisos comerciales ¿no? para comprar algo seguramente te habrás dado cuenta eh, que te aparecen algunas cosas según tus intereses o según lo que sigas las páginas que sigas te pueden salir ofertas de vuelos por uh -huh. ejemplo uh -huh. o de aprender español de alguna escuela para aprender español o de algún destino para viajar o de autos por ejemplo o también ofertas de tecnología para comprar un móvil para comprar un ordenador entonces todo esto es publicidad uh -huh. exacto y luego tenemos videos videos son las cosas grabadas que tienen imagen y también sonido exactamente, a la vez. Exactamente. Los Lo que estás viendo ahora. Es un video, uh -huh. pero en vivo. Y los videos en general se refieren a las imágenes, a las imágenes, perdón, en movimiento. Un video es una imagen en movimiento. Y a través de Facebook podemos compartir videos, ya sea videos editados uh -huh. o videos en vivo como este. Uh -huh. Exacto. Y luego tenemos listas, como listas de amigos, eh, creo que ya hemos hablado de listas, ¿no? Sí, creo que ya hemos hablado de listas. Bueno, bueno tenemos seguir. listas antes y luego listas de amigos. Y esto es seguir. ¿Sí? Uh -huh. Podemos pasar al siguiente que es seguir. Seguir, ¿eh? sí. Seguir es eh, cuando algo o alguien te interesa, puedes seguir esta persona o esta página. Y quiere decir que vas a estar recibiendo las notificaciones de cada novedad. Exactamente, de cada novedad. Bueno, en nuestra lista habíamos puesto dos veces listas, así que vamos a darle otra palabra. Seguir, como lo habíamos mencionado, seguir quiere decir, eh, como lo mencionó Hannah, Estar interesado por algún tema, por una página y tú sigues esa página. Ajá. Y está muy asociado eh, a suscribirse. Ajá. Y eh, por último es, por ejemplo, cerrar. Puedes decir cerrar, ah, sí. como cerrar sesión. Sí, puedes cerrar. Eh, sí, tu sesión, y quiere decir que después de esto no quieres estar en la página o en tu perfil de Facebook, vas a tomar un descanso para hacer trabajo, hacer tal cosa, y luego vas a regresar quizá a Facebook. Pero cuando cierras la sesión, quiere decir que ya no más ves la sesión de momento. Así que la palabra número 30 va a ser esa, cerrar, cerrar eh, en Facebook, normalmente se dice o en alguna red social en general, se dice cerrar sesión. Uh -huh. Es aquella opción o aquella función en, en la cual cierras la sección y se acaba todo, ya dejas de utilizar eh, Facebook. Uh -huh. Y bueno, con ese verbo cerrar, vamos a cerrar nuestra lista de hoy. Sí, y tenemos algunas, eh, algunos anuncios para ustedes, pero um, sí, bueno, vamos a empezar para avisarles que si quieren practicar estas palabras en español, Puedes cambiar tu perfil en, en Facebook, el idioma de tu perfil, a español. Entonces, si todavía no has hecho esto, es gratuito y puedes hacerlo por tu perfil. Si no puedes eh, averiguar cómo hacerlo, puedes buscar en Google. Seguramente hay eh, algunas instrucciones para hacer esto, pero es buen método de sí. practicar todos estos términos que hemos compartido hoy. Exactamente. Así que te invitamos hispanohablante, amigo, amiga que nos estás viendo o escuchando, cambia el idioma de tu eh, perfil en Facebook o de tu Facebook. Cámbialo a español. Es una buena manera, es, una, es algo que puedes hacer así al instante y te va a ayudar a familiarizarte con el español. Vas a aprender todos estos términos y muchos otros. Exacto. Y segundo, queremos decir gracias a Lili Lily nos ha apoyado en Patreon, ¿Sí? hace varios días que grabamos un video sobre Patreon que es una manera de apoyarnos para crear más y mejor contenido para ustedes. Vamos a seguir con todo lo gratuito que estamos haciendo ahora, nada oh, yeah. va a cambiar con esto, pero queremos hacer mucho más para ustedes y necesitamos tu ayuda. Entonces, eh, puedes recibir muchos diferentes beneficios por participar en Patreon, puedes mirar el otro video que grabamos, pero el enlace para apoyarnos arriba. está arriba. Y, debajo Patreon, también. Okay. y muchas gracias a Lily para ayudarnos sí. en Patreon. Gracias. Muchas, muchas gracias. Exactamente, así que amigos, al igual que Lily, que nuestra amiga Lily igual que ella, tú también puedes unirte a la familia de Español Real a través de Patreon, puedes a, colaborar con nosotros, como lo explicamos en un video anterior, vas a poder ver el video anterior que se llama Apoya a Español Real, también vamos a dejar los enlaces arriba, debajo uh -huh. y en ese enlace de Patreon vas a poder ver todos los detalles. Sí, y puedes recibir muchos beneficios empezando con una donación de un dólar al mes. Entonces, no importa tu presupuesto. Si quieres, puedes ayudarnos. O si no quieres hacer algo mensual, también tenemos en PayPal. En PayPal. Sí. Que el enlace está arriba, si quieres hacerlo una vez. Sí, está bien. Debajo. Cualquier eh, cualquier donación, donación nos ayuda sí, mucho, no importa si sea un dólar pero todo nos ayuda entonces muchísimas gracias a todos ustedes sí. si están viendo este video pero no quieren participar en paypal o patreon también puedes ayudarnos por hacer me gusta, Haciendo... compartir este video con tus amigos sí. y así también nos ayuda mucho y estamos muy agradecidos por todo exactamente y el último anuncio bueno vamos a estar lanzando varias cosas esta tarde, entonces. Primero, el Club de Conversación de Español va a estar abriendo otra vez para ¿Sí? el mes de septiembre. Las votaciones. Entonces, hoy vamos a lanzar la votación para las fechas y el horario para el mes de septiembre. Entonces, si todavía no has eh, indicado tu interés, puedes enviar un email a elespanolreal.com y vamos a enviarte esta tarde toda la información para votar. Solamente dura un solo minuto, eh, haces clic en un enlace y hay como varias opciones de horas y fechas. Y luego tú puedes indicar lo que te, te gusta. Exactamente. Así que amigos, hoy se abren eh, las votaciones a todas las personas que, no han que nos han escrito cómo entrar al club escríbanos debajo que a partir de hoy vamos a enviar este enlace en el cual vas a votar qué fecha qué días te gustaría eh, que se lleve a cabo las sesiones del club de conversación en septiembre. Ya estamos en el club de conversación con alumnos uh -huh. en este mes y vamos a, a reabrir esto muy pronto, así que atentos a lo Exacto. que se Exacto, entonces esta semana vamos a estar votando, luego la próxima semana vamos a abrir la inscripción otra vez para septiembre. Sí, y luego y, finalmente sí, la también academia. Sí, vamos a lanzar la academia. Muy pronto, uh -huh. muy pronto la academia. Sí. Muchas oportunidades para aprender español, español y si el horario del club no te conviene tenemos otras opciones en la, en la academia y también si el precio del club no te conviene tenemos más opciones en la academia entonces vamos a estar compartiendo todo esto esta semana probablemente vamos a lanzarlo esta tarde eh, pero sí vamos a estar publicando en las redes sociales probablemente mañana y también yo estoy lanzando un eh, homestay que sería alguien que quiere venir a México para quedarse en mi departamento conmigo, practicar español, tener clases de español, conversaciones. También vamos a salir en la comunidad para el mercado, vamos a hacer muchas aventuras con cascadas de agua, vamos a hacer zipline, muchísimas cosas vamos a hacer y voy a estar lanzando todo esto más tarde, hoy, entonces, atentos a la página Facebook Speak Better Spanish o el sitio speakbetterspanish.com para detalles en esto. Y entonces, son todos los anuncios para hoy. Gracias a todos por mirar este video que ha sido muy largo, pero espero que les haya servido todo el vocabulario que hemos compartido. Bueno, amigos, cuídense, atentos al club de conversación y a la academia que se viene muy pronto, así que prepárense para eso y para también... Todos los cursos que vamos a ir lanzando también muy pronto para ustedes. Sí, estamos trabajando en muchos proyectos. Pero Eso. bueno, gracias amigos y hasta la próxima. Chao. Chao.